Yo tengo el bicarbonato de Pero lo único que voy a necesitar es azúcar blanco A ver, aquí hay un montón o sea, la morena, la San Antonio un de rosa, pero... 400 ¿Cuál es tu? Esto, esto creo que me va Pero cuesta 12 12 A ver con una de estas yo me voy con una de estas así que bueno, no puedo hablar muy porque no sé si es porque no sé si es permitido grabar en el supermercado pero bueno yo estoy bloqueando para poder hacer la mierda bienvenidos a este nuevo video eh, me, ha, me han dicho ustedes en los comentarios, eh, voy a dejar el comentario justamente aquí, que dice, dijo de que quería ver en el canal una un video de cocina. Entonces aquí se sí los traigo, el cual vamos a estar haciendo las calladas de la de El Juego del Calamar. Sé que eh, la serie fue el año, se lanzó en Netflix el año pasado, que solamente son dos ingredientes, sí, dos ingredientes. Es, eh, media taza de azúcar que ya la tengo por aquí Y una y dos pizcas de bicarbonato de sodio que tengo justamente aquí el bicarbonato de sodio A ver, bien la cámara de nuevo Así que empecemos con la receta Lo primero que tenemos que hacer es encender el fuego Que si son jóvenes pidanle ayuda a sus padres o a sus abuelos si sí, están en casa de ellos lo primero que hacemos es encendemos el gas y encendemos la llama y ahora ponemos, tenemos que terminar de encender la luz de acá para que se pueda presionar en cámara como pueden ver ya está encendida así que ponemos el azúcar aquí vuelvo a encender para que se pueda ver mejor y... Eh, nos ponemos a estar removiendo, esto lo van a ver en el timelapse. Entonces, nos ponemos a remover el azúcar hasta que se empiece a derretir. De por sí, que el fuego no esté eh, muy alto también. La sartén que tiene que vamos a utilizar tiene que ser antiadherente para que no se les pegue el asado. Eh, si quieren ver más contenido así de cocina eh, recuerden la meta de like es de haber de, de unos 25 likes y si quieren ver más tipos de cocina como repostería coffee, ah, eh, sí, coffee eh, está mi canal que tiene mi canal de cocina que se llama la cocina de la familia que se lo dejaré en la primera línea de la descripción y esto todavía queda así lentísimo así que el ¿No? con muchísimo cuidado a la pieza de carbonato bueno podemos no agarrar agarre nada, ¿eh? nada. ya eh, revolvemos para que se integre bien yo creo que ahora se va a quedar con el color que todo el mundo conoce pero no sé por qué tiene todavía los cristales de azúcar Tengo unas piedritas si sí, sí, tiene piedritas todavía yo creo que a esto le falta todavía Pues encendemos rápidamente por acá Así que movemos todo esto de lugar para acá abajo hacer pues un de, de esos grandes eso es que ahí creo que se toda la bandeja que aquí todo, todo esto de aquí y ahí sí, no se, un poco por acá Dos. y esto vamos ¿no? a ver si ¿sí? lo que nos vamos a hacer en el frío bueno y esto pues vamos aquí así y nos lo a mm -hmm. comer después esperamos que se pegue para lo voy a aplastar con esto para que quede totalmente recto en el cuerpo ¿eh? para que se vea de ambos lados, ya esto está bien, pues ya veo esto acá, bueno, pues utilizamos la espátula para sacarlo, creo que eso nos ayuda a sacar a ah. Está caliente, así que utilizamos la para cortar el azúcar, sí, el azúcar se puede cortar por si no lo sabían la y ahora sí utilizamos nuestros cortadores de levanto para hacer las figuras Bueno, en verdad se calientan los corredores, yo no pensé que se van a calentar. Bueno, en serio, si es que están calientes. espátula puede ser que esté caliente a ver qué, como todo esto de aquí a ver ya sigue grabando la cámara pero me queda 25 como un 50% de calor, así que ya dejamos hasta tres se eh, por completo y bueno yo voy a probar esto que tengo por acá a ver qué tal Sorprendentemente no está amarga como la primera ronda. De ahí. Bueno, yo creo que... Así que eh, yo voy a dejar este video por aquí, así que recuerden, si les ha gustado la receta, recuerden compartirla, y sus, sus, dar su buen like, comentar y sin nada, así dejar su buen like, comentar, suscribirse, agarrar la campanita, para que YouTube les ayude, cada vez que suba un nuevo video y nos vemos en un siguiente video, adiós.